Bien, estamos recordando estas imágenes que nos impactaron a todos, uh -huh. ¿cierto? Hace poco con esta acción de Magali Solier, desorientada, sumamente golpeada, el rostro hinchado, ¿no? Hablando de incoherencias en muchos momentos, se quiso retirar del hospital, en fin, se generó toda una confusión ahí en ese momento en el hospital María Usiladora. Lo que tenemos entendido ahora es que está internada en un hospital del Callao, pero que requiere un implante de titanio, ¿no? Así que vamos a analizar esa situación... Con el cirujano odontólogo Daniel Contreras, quien está aquí en AL DÍA. Y doctor Contreras, gracias por venir aquí. Primero la, la, la consulta, ¿no? ¿Cómo se pudo haber hecho esa, esa herida o esa fractura, si se quiere, Magal y Solier? Claro, bueno, el impacto que debe de haber recibido debe haber sido bastante fuerte como para poder fracturar un hueso, ¿no? Mm. Este, considerando que toda nuestra estructura es Hueso, Tenemos hueso cortical, hueso esponjoso. Pero el impacto sí debe haber sido lo suficientemente contundente para poder haber fracturado una parte de nuestro macizo facial. Pues, ¿no? uh -huh. Lo que vemos ahí en la imagen, que además nos duele a todos, porque la hemos visto a ella como actriz destacada, y verla ahora en esa situación, es toda la parte de la mejilla. Así es. ¿Cierto? Ahí sería la fractura. Eh, aparentemente uh -huh. la fractura es en el maxilar superior. Uh -huh. ¿no? eh, la, el maxilar superior si vamos si lo llevamos un poquito al más arriba Ajá. más al, al rostro claro en esta zona de aquí en esta ya. zona del pómulo el es el pómulo, pómulo, ahí es. exacto tenemos un arco sigomático. pues no eh, claro al recibir un impacto contundente un impacto lo suficientemente fuerte Ajá. se rompe este arco eh, yo creo de que ahí es donde se debería de colocar eh, el la placa, los mini tornillos que ella va a necesitar, y definitivamente el material a ser utilizado es de titanio. Y ahí se habla de este implante de titanio, ¿no? Así ¿Puede, ¿Puede explicar así. cómo se tendría que realizar esta, esta operación, eh, la ubicación, etcétera? Claro, eh, el material utilizado para, para poder hacer este tipo de cirugías eh, es titanio, básicamente titanio, ¿no? Se ubica la lesión, la fractura en este caso. Se juntan las partes. Para esto, si se tiene que abrir eh, por dentro, ya sea por dentro, la, por lo general es por dentro de la cavidad oral, se expone el, el, la fractura y con ello se colocan unas placas. Estas placas van fijadas con unos tornillos. Ahora, ¿por qué el titanio? El titanio reemplaza también en algunos estamos casos... estamos viendo ahí, perdón, doctor. Ahí está en la... la recreación, ¿no? la recreación. Exacto. ¿No? Exacto. Eh, el titanio reemplaza incluso piezas dentales, que es lo que nosotros mayormente hacemos, ¿no? Reposicionar las piezas dentales con titanio. ¿no? Uh -huh. Es un material biocompatible que puede quedar ahí permanentemente. Okay. El, el índice de riesgo es casi casi nulo, ¿no? Y muchos pacientes... Eh, requieren placas, mini tornillos cuando tienen, cuando estas, tienen fracturas. estas fracturas. Ex. Y doctor, ¿se le puede realizar el procedimiento de inmediato? Porque si veíamos a Magali Solier en la toma que, que mostrábamos, el rostro está bien ah, inflamado, debería lesionado. Ser, debería, debería ser inmediato. Ah. Sí, lo recomendable es que sea lo más pronto. pues uh -huh. ¿No? El posoperatorio es un poco traumático, entonces. Ah, sí. Sí, sí, sí, sí el posoperatorio es un poco fuerte, entonces, mientras antes mejor, pues, ¿no? Uh -huh. Y, antes y antes. la intervención en sí, doctor, más o menos en cuántas horas se realiza, no es tan complicado. Es dependiente. Ahí está el está, rostro, ¿no? ese ahí, sí, ahí, ahí está claro. el rostro, mire, sí. cómo terminó. Terrible. Sí, mire, ¿no? Y, y la hinchazón porque abarca también parte del ojo. Sí, Usted claro, lo va a observar, eh, ¿no? Claro, es, ella dijo, eh, "Me caí." ...de la bicicleta, ¿no? ¿Usted como especialista considera...? No, no lo creo, la verdad. Uh -huh. No lo creo. Ha ha sido... Puede hacer un golpe con un objeto contundente? Con, eh, bueno, con un puño. claro, ¿no? O sea, el impacto que debe haber recibido ha sido lo suficientemente fuerte... ...para poder crear una fractura, de, uh -huh. de como le digo, del macizo óseo facial, ¿no? En esa zona tenemos mucha cortical, que es lo más fuerte de nuestro cuerpo. Sí. Hacer, claro, claro. Y, y, no, y además, eh, lo que nos decías, el postoperatorio también eh, demanda una recuperación larga. ¿Cuánto tiempo puede sí. ser? Eh, dependiendo qué tan grave es esa fractura y dependiendo lo que se vaya a colocar, no podría ser una, dos semanas, hasta incluso un mes, pues, ¿no? Porque. Si ella, por ejemplo, si ha perdido alguna pieza dentaria producto de la fractura o del impacto, tenemos que también considerar lo que vamos a nosotros realizar para poder reponer eso. pues, ¿no? Mm. Claro. Es, un, es un conjunto de exámenes, o sea, se tiene que hacer un muy buen diagnóstico para poder tener un buen plan de tratamiento okay. y en base a eso poder decidir qué es lo que hacemos. Entonces, Ahora, nosotros como cirujanos dentistas... Los cirujanos bucomaxilofaciales sí eh, ya son mínimamente invasivos en el momento de hacer las operaciones, ¿no? Ya no es las las técnicas antiguas que se realizaban, nos ayudamos mucho de los escáneres okay. faciales. Ya no con grandes cortes, ya no con grandes bien, cortes, que evidentemente exacto. no en un inicio la misma Magali sí, decía, me la, quieren operar, miedo, ¿no? Exacto, no me voy exacto. a dejar, pero la tecnología ha abarcado mucho la parte médica, que nosotros somos profesionales de la salud. ...y utilizamos algunos, como le decía, escáner intraorales, extraorales, tomografías... ...y con eso se hace todo el diseño para la reconstrucción de su rostro. Para la reconstrucción de esa parte. Y, y, y sobre es. puntualmente esta placa o este implante de titanio, doctor, es de por vida, digamos. De ¿eh? por vida, claro. Uh -huh. Así Una sola intervención. Una ilustre. sola intervención, a no ser que tenga alguna reacción atípica, anormal... que que bueno, desencadene la extracción. Ah, de ¿y ¿Podría ocurrir eso también, alguna sí, reacción? Por ¿Por, ¿Y por qué se da eso, por ejemplo? Son pacientes atípicos, son pacientes atípicos, uno en millones. Por ah, ok, claro, pero en general no. Para pero el general. diagnóstico de fractura es lo ideal, en este caso, sí, para manalisoliar. Por supuesto, por uh -huh. supuesto. Ahora, el tema del acompañamiento, ¿no? Porque se ha hablado también de la pareja que tendría, ¿no? Pablo Marcos, sí. este hombre que aparece con ella, que la retira del hospital. ¿Esto ha agravado su salud? Porque ella, al presentarse con estas lesiones, debió de ser atendida de inmediato. Debió ser, sí, debió ser atendida de inmediato, uh -huh. como lo requiere cualquier tipo de fractura en cualquier parte uh -huh. de nuestro cuerpo, ¿no? Ya que conforme pasan los días, la recuperación ósea, lo que hace el tejido óseo es tratar de formar un callo, ¿no? Ah, sí. O tratar de recuperar ese, ese impacto, esa, ese desgarro que ha podido tener, ¿no? Entonces, sí lo que, se, lo que se indica es que inmediatamente se ha acudido a un a una operación para poder reconstruir y fijar esa parte que está fracturada. Correcto. Bien. Doctor Contreras, muchas gracias, gracias por no, estar gracias aquí a y, y explicarnos todo este proceso que uh -huh. entendemos va a tener que, que seguir Mali y Solier para esta recuperación y sobre todo conocer más detalles, ¿no? Este implante eritáneo. Es de muy la muy operación, ¿no? Es, y y exhortar además que tenga el acompañamiento emocional que se necesita también tras las intervenciones quirúrgicas, el acompañamiento también del Ministerio de la Mujer con expertos, por supuesto, claro. en psicología. Así es. Importante. Importante, cambiamos de tema y vamos a mostrar estas Ay, imágenes, ¿no? De Jonathan Maicelo, atención, una más, una ¿Mm? más.